Bueno. Nuestro amigo Vladimir Pablo, muy, ¿verdad? Muy circunspecto, sí. no, no, muy distendido. Sí, eh, sí. esa noticia sí, de Dios Vlad. Dios, sí. Bueno, señores, buenos días. Seguimos con ustedes hasta las 10 de la mañana. Queremos escuchar ahora al amigo Francis, Francis Rodríguez. Aprovechete que ya no está aquí. Sí. Bueno, muy buena crítica me eh. hace en la calle de, del programa. Ay, ay, ay. que mejorar. Eh. Miren. Con la visita de Siquio ayer hmm. Identifiqué Lo que ya Está corriendo En noticias en Información y en analistas Y yo he calificado De que el PRM Está siendo Asediado Por kamikazes de la política. ¿Cómo? ¡Wow, man! Eso. Que son del bando contrario, pero lo han enviado para que eviten los acuerdos que el PRM y la fuerza del pueblo y los partidos se logren. Eso no lo va a evitar nadie, Francia, en el país. Pero veo que están ustedes, los PLRMEistas de aquí, de San Francisco, viendo con muy buenos ojos la llegada, y no está mal, porque sí Siquio es una persona que tiene sus luces y ha sido un dirigente, como en él algunos dice? municipios el cambio, pero no, pero no es el común. Pero cuando nosotros vemos que los acuerdos son en torno a una estrategia política de avanzada con propósitos claros de unificar criterios yo hago la pregunta lo que se requiere es que el político tenga muchos votos o es que el partido y la coalición tiene los votos porque están dando muestra aquí si están sorteando entre unos y otros de que no es la coalición Sino el individuo que va a representar la coalición, la que va a llevar los votos. Eso es mentira, ¿eh? No lo bueno, tiene ningún individuo. Yo creo que no. Exacto. Yo lo que sí creo que si la coalición de partidos se une y es Emanuel, o soy yo, o es Sócrates, o es. Quien sea. Quien sea, tiene que ser el candidato ganador. El que claro. aquí se dan eh, condiciones totalmente distintas y especiales. Sus genires de esta plaza. Que también hay que estudiar pero para mí son kamikazes y está pasando en otra <risa> en otra en otra vertiente ni si ni el PRD siente que ha perdido a Siquio y ustedes los del PRM no reciben a Siquio a plenitud bueno, y eso está yo, pasando en, otra, pienso, en otros puntos pero yo pienso que Siquio no hace la diferencia ni en un lugar ni en el otro ya Siquio no es el dirigente que fue en su momento, Siquio se ha ido en términos dirigenciales, en términos de tropas, en términos de seguimiento, de gente que le cae detrás, ha ido, se ha ido empequeñeciendo con el tiempo, producto del desgaste no, natural, normal de un dirigente que tiene tantos años en la política y que ha impulsado tantas carreras en la política, como él mismo lo dijo aquí. Entonces no creo yo que sea tampoco un cambio radical, el hecho de que él llegue o el hecho de que él se vaya, ¿comprende? El, el cambio radical viene desde de, de esta perspectiva eh, la fuerza del cambio está tratando o está negociando un acuerdo en todo el país con el PRM, en vista a conceder ese apoyo mutuo en la senaduría o en la sindicatura para los fines electorales, el hecho de que si QNG llegue al PRM con aspiraciones de ser alcalde, rompería ese acuerdo aquí porque entonces habría que apoyar al PRM para la alcaldía y para la senaduría. Entonces ese es el elemento que introduce que yo creo que al que Francia se refiere. A ese mismo en que me refiero porque desde un principio han encontrado la única fórmula es mandarle, devolverle prominentes miembros del PRD que salieron del PRM para que de una forma no encontré espacio allá, no esto que aquello, y me están haciendo la oferta de este lado buscando el individuo que trae los votos. Yo pensé que era la coalición la que llevaba los votos y va a llevar que el la individuo. Coalición Yo tenga aquí en ¿Un senador o un síndico? Mira, la primera etapa es lo que va a permitir la consecuente o la o la vía de lo que va a suceder la en lo congresual, la consecución de los otros, en lo congresual y posteriormente en lo presidencial. En lo presidencial la muestra de unificación debe ser sólida, sí. no aquí, en todo el país. ¿De quién es la plaza? ¿De quién? ¿De quién es la plaza? Del PRM. ¿Por qué necesariamente hay que dársela a la fuerza del pueblo? Si ustedes pueden ir solos, váyanse. No, no, ¿por porque qué? mi pregunta... La, yo no, sabía no, no, no, no, la respuesta, la respuesta, la, no respuesta es política es, es que la coalición... La, que el acuerdo no se ha hecho en base a quien domine plaza, el acuerdo se ha hecho para unificación, todo del país, para, para, para los fines de, de bancar sí, Pero hay que el analizar muchas cosas, ustedes no tienen... solamente el poner una figura, sino crear un impacto... ¿Y a ¿verdad? dónde? No, pero, Entonces, escucha Fubio, es que en las en la condiciones en el que el PRM y, y la Fuerza del Pueblo vayan aliados, no se necesita ninguna figura que cree ningún impacto, es inderrotable. Pero oye lo que pasa: con cualquiera Sócrates, de los candidatos oye que Oye lo elija. que pasa: no es poner un nombre, un fulano de tal, hacer un candidato, no. Es que hay que hacer un alcalde en 60 días. Hacerlo. ¿Por eso dejo yo a Ale Díaz: Hacerlo. Hacerlo. Alcalde, no, no candidato. No, porque Ancadre. recuérdate Pero, que cuando, cuando se barajaron los nombres, por ejemplo, de, de Manuel Trinidad, de que qué sé yo, yo qué, de qué sé yo cuánto, todas esas situaciones se fueron uh, descartando de cara a, la, a que ellos enfrentaban quizá la mayoría en la misma condición que ofrece a Leónel Fernández en el constitucional. Y eso fue uno de los motivos por lo los los estudios general, indicaban que, que con Juan José se trabajaba muy bien. Uh -huh. Las condiciones uh -huh. de Juan José, uh -huh. él... Dio argumento que no, que no podían ni le interesaba Y también que él participó en la primaria Todavía eso no está eso definido diciendo. Y lo ata, ¿verdad? Uh -huh. Pero los estudios indicaban eso Y las bases y, y la dirección estaban O sea, aceptando con cualquier candidato eso. no se gana No Si la candidata, por ejemplo, de Lucelene no, no se gana No, porque qué? es lo que pasa? Con quizás UCLN sí. no se gana No, no, quizás sí, eso habría que ver en los estudios ¿Qué es lo que pasa? Nosotros pasamos por traumas en el caso de Félix, y pasamos por traumas en el caso de la alianza. Pero Rosada. ustedes están combinando Terrible, esos traumas terriblemente. Entonces, yo como dirigente puedo asimilar y puedo ver eh, el, el mundo político diferente, uh -huh. pero las la bases, el militante, tiende a resistirse. Okay. Y esa, eh, ese deseo que yo quiero, que quiere Francis, de que se puedan endosar. Mm -hmm. esa cantidad de votos no siempre se da y pero fíjate, los Full, estudios indicaban un astuto. fuera tú has dado de... en el punto, no okay, quería okay. traer lo del pasado, pero ese, esa misma actitud que hoy tienen son las que han dado al traste con la unidad se sí. han roto la unidad han, han despeñado hacia otro sector si tienen la duda en lo que es la coalición es lo que yo fijo no, mi posición no, no, no, no, jamás la van, a, la van a dañar aquí como lo han dañado siempre óyeme una cosa yo soy de lo que cree en el pasado cuando hablo del pasado es cuando se dio la, la, la discusión y crearon a Alex y rechazaron a Luis Ernesto que era el político el que tenía el bagaje tradicional del partido y se dividió Creo que han tenido, no creo que se debe dejar a merced de esos pensamientos, porque han fracasado en casi en todas las decisiones que han tomado aquí, digo yo, en cuanto a unidad, no en cuanto a efectividad del voto, porque son los que son dueños de la plaza. Pero de tal manera que percibo que en el nivel nacional le han estado mandando kamikazes a los distintos puntos para evitar que la alianza se den. Pero pero se han mantenido fuertes las alianzas. inclusive antes de ayer, Leonel lo, lo, lo mencionó ayer en una en un acto Bueno, de Lo que yo veo aquí, y también lo, lo que yo veo aquí también distorsiona lo, lo que se ve en la capital. Y también lo mencionó Luis Abinader en Santiago en la juramentación de Eduardo Estrella, que la alianza se mantiene, inclusive fortaleciendo. ¿Tú sabes qué es lo que sectores. yo aspiro? ¿O qué es lo que yo creo? Que San Francisco de Macorís, la dirección de San Francisco de Macorís. Tiene que ir acorde a lo que la cabeza está pensando. Aquí Porque nosotros somos diferentes. Pero aquí son diferentes. ¿Qué problema hay? Aquí tú hay, hay? internos que no se ponen de acuerdo o tienen posiciones de quien conviene y no por lo que sea pero la coalición. Yo, yo, te, yo pienso algo, yo pienso que quizás si tú sacas, si tú sacas el apoyo, o sea, si tú apoyas a, al senador del PLD, pudieras apoyar... Al, al, al alcalde el, del el PRM. El problema es que eso no está posible. ¿Eh? El, el problema que eso no es posible. No porque quien apoya a la senaduría es el presidente del partido. El jefe político, ya es, ya el político ya, del partido. Ya es del otro lado. Entonces, ya entiendo. Ahí, sí, está, sí, ahí sí. está complicado. Sí, ya, o sea, es ya. Más, más un turno que hay para jugar. sí, sí. Ya, Esa es la palabra. Sí, ahí se me complica. Pero se simplemente no, quería no, no, no. traer eso a colación. Analícenlo. Pondérenlo. Para que no se cometan los errores del pasado. Porque yo hoy que la coalición se gana con cualquiera. Yo, yo también. Pienso. A la alcaldía, tú dices. A la alcaldía sí, sí. y a cualquier posición. Están todos a una. Yo no de que, que debemos hacer un una cambio. Que, que no la gane la alcaldía. Pero claro, claro, que no claro. es que no, claro. hay, ninguno, es que no, hay, no hay ninguna razón. Bien. Es, es extraordinaria. Además, que ya tiene condiciones. Pero te lo estoy diciendo, es extraordinaria. No que, te diga, que el PRM te a diga propósito hará una modificación exigió que, que, que, que, que en, en ejercicio de, lo, de los planes que están haciendo le diga: Mira, hace Lucelene. A propósito de Lucelene, claro. le dijeron que, que le cancelaron el contrato porque ella no era suplidora del Estado. <risa> Pero y cuando lo hicieron el contrato No había que verificar si era suplidor del Estado Claro que sí, lo que pasa es Que son ignorantes Es adrede. No, no, pero claro, eso es, es retaliación pues Entonces yo lo que aspiro es que haya Verdaderamente Una comprensión De lo que pretende la coalición Para que, que junto se pueda cumplir La palabra de que Es para afuera pregunta... Pero no al PLD a la Porque, cúpula. A la cúpula. Exacto. Porque sí. no es con el PLD, no claro es contra no. el PLD. La pregunta sería entonces a, a Fulvio, que conoce tal vez eh, más, tal vez no, debe de conocer por supuesto más lo que está pasando a lo interno. Tú del estás del, al lado de, el, al lado de el, quien nos debe de brindar la, esta, la política de Luis Abinader aquí. Ok. Eh, Fulvio, ¿cuál es la situación ahora eh, con el tema del posible candidato a alcalde? Del PRM y esta coalición esta unificación de la oposición. No faltaban dos puntos, dijo ayer, ya lo aclararon. Eso se está tratando en las altas instancias de, de la fuerza del pueblo y del PRM. ¿no? Eso se está tratando. Hay dos comisiones trabajando okay. y se están haciendo las evaluaciones necesarias bueno, para bueno, tratar de, de tomar. Vamos a ver una el WhatsApp, sesión. señores. Vamos, Carolina. Mira, vamos, a ver Carolina. Qué dice. Vamos, vamos. A adelante. lo que llegue el WhatsApp es importante que la gente entienda que no es un orden desmesurado.